El germina el maíz de vida con mágicos sabores En tu vientre sostienes firme, muy firme la raíz de mamá coca De tu vientre nacen mil colores en forma de flores Gracias por la vida de todos los seres que tu vientre anida por el invierno y el verano Contigo sé dónde estoy Contigo sé lo que soy, el amarillo del trigo Lo seco de la leña, tu canela de mi piel Y usta de los lobos cuando cantan allá arriba En el corazón de esas peñas Luna que me abrazas, luna que me acompañas Yupa y cha Y es por ser Contigo danzo en las noches. Contigo mis abuelos, contigo mis hijos. Aire, su tibrisa, besos de mi madre. Cuando mis pasos me persiguen. Por ti soy parte de este todo que eres tú, gracias por la vida, por este tiempo y espacio, por cada aliento y latir de mi cuerpo, gracias por mi camino, por quienes han llegado a De marzo Contigo, danzo en las noches Contigo, mis abuelos Contigo, mis hijos Aire, sutil brisa Besos de mi madre Cuando mis pasos me persiguen Hacia el mundo.